cargando en facebook voy saludando mientras estaba en la carga porque no confío en el facebook entonces gracias a todas las personas que me vienen acompañando en estos días hoy es el día 4 el día 4 de esa experiencia de 30 días haciendo lives Y eh, yo el día 2 yo les había contado sobre una vivencia que fue parte de este viaje de vuelta al mundo live life, life, life. esperate, va en el segundo 7. Listo. Hoy es el día 4, día 4 de la experiencia de 30 días haciendo live. Eh, muchas gracias a todas las personas que me están acompañando en este en estos días. Es muy alentador ver comentarios, ver que la gente está ahí haciéndote el soporte. Eh, en el día 2, yo les conté sobre mi experiencia cuando estuve viajando por el mundo. Que suben muchas comunidades rurales, comunidades originarias de en Asia, y que tuve esta maravillosa sensación de que se parecen mucho a las comunidades originarias de Latinoamérica. Y en ese proceso les conté cómo me, vení, me vine embarcando en un proyecto. Y ese proyecto eh, les conté que lo estaba haciendo con una amiga. Pues esa amiga es Natalia, que la tengo aquí en el, en el Zoom y quería presentárselas para contarles pues de quiénes que hablaba para que no sea una persona imaginaria, ¿no? Aquí tiene que ver con que ella tenía una idea sobre trabajar con comunidades originarias y yo también tenía una idea que en un punto se, se parecen entonces yo me dije oye, pero vente y usamos la herramienta del turismo como una herramienta para, para poder trabajar esa idea. Y me pareció súper buena idea, que de una me subo en ese bus y arrancamos con esa idea que se llama Esariri. Oye, debería tener efectos, ¿no? Para yo escribir aquí Esariri y aparezca en la pantalla, pero bueno. Eh, Natalia, te voy a hacer la palabra. Quiero que me cuentes cómo es que tú estás montada en este, en este bus de Esariri. Bueno, muchas gracias, Guaira. Y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Yo quisiera saber si sí me están escuchando a mí. A ver, voy a hacer la prueba voy a hacer una prueba de pronto para creo que ese es ese es el sonido, que... la parte que no se escucha me has dejado hablar como dos minutos y no escucha. escuchaste ¿Sí escucha? eh, lo logramos <risa> ya lo comprobé listo, listo bueno, es Sariri eh, tuve la, la fortuna de, de, de encontrarme o de que con Guaira compartiéramos eh, esa pasión por, por las comunidades, por los saberes ancestrales, por el acompañamiento y por, por viajar. Entonces, como que coincidimos en, esas, en esos gustos, y, y bueno, como ya les comentó Guaira, eh, de alguna manera él... Eh, él digamos que se unió a un proyecto que yo tenía en mente, o, o más que unirse decidimos empezarlo a construir juntos, eh, cada uno con sus ideales, con sus eh, puntos de vista, y bueno eh, eso es lo que venimos trabajando más o menos, bueno, eh, más, ya va a ser más o menos un año, pero en forma digamos que eh, lo curioso es que eh, el acelerador se le puso cuando empezó la pandemia, eh, al, al contrario de muchos casos, pues a nosotros nos, nos salieron más oportunidades en este aspecto que ya les vamos a contar. Y, y bueno, ha sido bastante interesante el, el trabajo. Sí, ahí algo que, que, que yo quisiera que nos compartas es en esta, en esta idea, ya en la práctica, ¿cómo, cómo es que se ejecuta, cómo, cómo se, es el día a día a la hora de sacar ese proyecto adelante. Y eso. Bueno. Eh, eh, tengo que decir que es un proceso de aprendizaje mutuo. ¿sí? Eh, nosotros teníamos una idea de apoyar las comunidades originarias y las comunidades rurales. Eh, por un lado, ayudándoles eh, a revalorizar a que ellos mismos encontraban el valor de, de sus propios saberes, de sus propias costumbres eh, y que eso pues con, tuviera los efectos, eh, entre los efectos que tiene de, de generarles y fortalecer su identidad eh, pero, pero adicionalmente eh, queríamos generarles un, una posibilidad de ingresos complementarios, ¿no? Y todo eso lo pensábamos hacer o lo teníamos eh, diseñado a través del turismo. Eh, entonces, cuando empieza la pandemia, eh, vemos que la necesidad de las necesidades, los anfitriones, las, las comunidades nos seguían llamando y al contrario, con más urgencia, nos, nos expresaban su necesidad de apoyo por las, las, lo que estaban viviendo, eh, cómo los estaba afectando y pues eh, nosotros nos veíamos como en esa ese, teníamos ese deseo de buscar la forma de poderlo seguir eh, ayudando, ¿no? Y bueno, ya es donde salen eh, experiencias, las experiencias online, ¿sí? Que es como una unidad adicional a las experiencias presenciales que estábamos inicialmente ofreciendo. Entonces, en ese proceso, eh, les, les decía al inicio que, que se ha abierto de una forma más amplia porque antiguamente nosotros estábamos limitados, digamos, a rutas específicas y decidimos, eh, pues al ser ya un tema online, no estábamos limitados ni a un territorio específico, ni a una ruta específica, ni a un lugar específico, sino básicamente era en todos los lugares donde habían eh, referentes culturales o habían eh, comunidades originarias. Eh, pues la única limitante era llamarlos y, y empezar a trabajar con ellos en, el, en, el, en, el, en construir esto, ¿no? Y esa es la parte bonita. Guaira hoy me contaba sí. que estuvo hablando con una comunidad inga en el sur de Colombia, la cual yo soy colombiana, Guaira es peruano y yo no conocía que existían eh, y le preguntaba a Guaira pues cómo se sentía cuando lo hablaba con ellos porque yo cada vez que hablo con estas comunidades es todo un proceso de aprendizaje. Ellos tienen tanto para enseñarte y tanto para compartirte, que es súper enriquecedor. Cada, cada, cada espacio puedes compartir con ellos, ¿no? Eh, y él y le decía, es que quiero que saber si tú sientes lo mismo que yo siento cada vez que hablo con estas, con estas personas, con estas comunidades. ¿Y qué me decías tú? Pues <risa> lo que Ahí el, el tema es que yo tengo un poco para entender por qué es que las, las contactamos. O sea, la tarea que, que se, en la práctica de este proyecto es contactar a una comunidad, un actor local, un actor se refiere a alguien que, que puede ser individuo, comunidad, puede ser una comunidad originaria, originaria una nativa o, o alguna etnia. Y se les explica este proyecto donde nuestra misión es difundir, dar a conocer conocimientos que ellos custodian, que para ellos son normales muchas veces, pero que para nosotros personas que somos de ciudad y de pronto vemos una cosa de estas que ni se nos ocurría que sucedía de esa manera, a la hora de vivirlo decimos, wow, esto está increíble, no sabía que eso se podía hacer así, se hacía así, que eso existía. Entonces, eh, una de misión es dar a conocer esos conocimientos ¿sí? al, al mundo y que en este proceso de la modernidad, la modernidad va tapando, va como invisibilizando, es como que hace un proceso natural y creo que está en, si, en una responsabilidad de manera consciente no dejar que se tapen y uf, sacarlos a flote. Y ya con esa misión, ahora sí vuelvo a lo que me comenta Natalia, pues llamamos a persona por persona, hola, ¿cómo estás? Mira, somos esaridi.com y tenemos este proyecto. Y ahí yo tengo una actitud eh, como consultiva o operativa, pero apenas empiezas a hablar con la persona, en ese caso hoy me tocó con esta persona de la comunidad Inga del Putumayo, Alto Putumayo Colombiano, que son una comunidad descendiente del ex imperio Inca, y el idioma que hablan es una variante del Quechua. Entonces por ahí ya empezamos y la cosa estaba muy interesante. Ya de arranque estaba interesante y ellos están, la gente joven de ahí es trabajando en, como yendo un poquito de la, en contra de la corriente, rescatar los saberes ancestrales que Vienen en parte en forma de lengua, en forma de comida, en forma de tejido, de artesanías, y todo esto y simbología. Y cada, cada cosa que me contaba era tan alucinante que yo me empezaba. Es que es muy fácil desviarse de la tarea, porque mi tarea consiste en: bueno, tú qué haces, cómo lo haces, a ver, cómo lo podemos eh, exponer, qué contenidos, qué título le podemos poner, ¿No? muy técnico, muy consultivo. Pero, oye, pues, abrió un tema y bruf, Así habría todo un contenido, todo un volumen de, de, de exploración que tenía que ser el esfuerzo. Bueno, leer, volvamos vamos al, al tema. Entonces, listo. segundo ese era el primer punto. El segundo punto, ¿cuál sería? el punto empieza a hablar de la relación con la abuela, con los nietos y cómo ahí se fruce, fruce, sucede la transmisión de color Y otra, y... entonces era un enamoramiento de la cultura. Dice, no, es que hay mucho por aprender. Era, era muy vasto, ¿no? Y... Entonces, pues yo le contaba eso a Natalia, como Natalia está muy enfocada ahorita en la parte técnica de la, de la, de la página. y le miraba las de envidia ahí, <ríe> que ella estaba viendo esa parte por, y yo estaba viendo la parte humana. Que yo creo que más de una persona le, le gusta ir a la parte humana. Entonces, en eso, en eso estamos. Y puedo decir que no ha sido fácil. No ha, no ha sido fácil, pero sí muy enriquecedor. Y eso, tú tuviste tú, tú hoy o ayer con quien has tenido has estado en reuniones por, por la siguiente fase cuéntales sí, un poco sí, la parte sí. de, de que las comunidades sí, quieren vender que... sus, sus artesanías sí. que son todas las cosas que ha pasado con la pandemia se han venido afectados sí. sí, pues son varias cosas y uno lo primero que quisiéramos decirles es que eso, eso que les acaba de decir Guaira lo que queremos nosotros es que cualquiera de ustedes lo pueda vivir, que tenga la oportunidad, como ya lo han vivido varios que se han conectado hace dos semanas, más o menos 20 personas estuvieron conectadas, 17 personas para ser exactos, con los, la, una comunidad Uenayek, que es una comunidad originaria del sur de Bolivia, estuvieron compartiendo cómo, cómo se hacen las artesanías, cómo ellos tienen todo un saber que viene transmitiendo de, de generación en generación y nos muestran todo el proceso pero no es algo grabado sino que nos lo comparten en ese momento de su día a día, de lo que ellos hacen diariamente <coughs> y, y pues, eh, pues la gente tiene la oportunidad eh, de viajar hasta Bolivia virtualmente y conectarse y hablar, conversar con esas personas así como estoy hablando yo con Guaira en este momento hacer las preguntas, ellos nos, hablar, nos hablaron en su lengua, nos enseñaron palabras, creo que está la NAM, no se me olvidó, no, era como no. bienvenido, <risa> eh, y así, o sea, nos contaban cosas, y es un compartir eh, que yo como viajera podía, eh, vivía, sí, tuve la oportunidad de vivir, pero ahora se sí nos estaba abriendo la oportunidad de que cualquier persona, no necesariamente una persona que está viajando, de que Viajar Sur de Perú los pueda conocer y compartir con ellos. Pero además que les, les ayudamos, ¿no? Les ayudamos eh, eh, a que ellos de alguna manera le vean valor a, a lo que ellos hacen, ¿no? Normalmente, y ese es uno de los efectos bonitos que hemos visto en todo esto, y es que eh, ellos eh, sean conscientes de eso, de, de ese valor tan grande que tienen. Y y, as, y al día de ayer eh, estábamos trabajando con una familia de artesanos de Ayacucho, eh, con quienes vamos a tener experiencia. Los vamos a invitar a todos a que iban esta experiencia, eh, ¿cierto, Waira? <ríe> con es el domingo. Con... ¿no? Sí, sí, sí, sí, claro. Con, aquí iban esta experiencia con, con, con nosotros el domingo. Pero adicionalmente les vamos a, a, ellos mismos fueron los que nos pidieron que eh, les ayudáramos a vender sus artesanías. Eh, de alguna manera eh, todo esto de la pandemia se ha visto afectado en, en, en no solo no generar ingresos, no poder salir a, a, a, a buscar el, el, el, su ingreso diario, sino que no están vendiendo artesanías nos, y ellos viven de eso. Entonces, pues vamos a hacer también el lanzamiento de la feria artesanal virtual, esariri donde nuestros unos artesanos, estos que nos muestran su proceso, también van a vender allí sus artesanías. Entonces, pues eso está súper lindo. Y eso era lo que estábamos haciendo ayer. No es fácil, porque es un proceso que yo vengo trabajando la, desde la parte técnica mucho. Y, y, y pues bueno, eh, nos, nos vamos a... a nos vamos a apoyar en esa parte de, de subir estas artesanías a la venta eh, de manera virtual y ese acompañamiento técnico que de pronto ellos eh, no tienen y que necesitan en este momento. ¿no? Oye mira que nos manda saludos Amparo Segura y Eduardo Gijarnos de Colombia. Bienvenidos, muy bien, quédense muy bien. ahí conectados. Pero bueno Guaira, cuéntame qué haces con ese. ¿No? ¿El palito? <risa> palito y sombrero en el sombrero no lo que es que qué. mira mira mira si tú miras así la escenografía es muy pobre con ese rabote ahí todo feo no pasa entonces tú le pones como sombrerito palito, le da temática esa es la cosa entonces ya le da le da buena onda pero queríamos hacernos aquí amparo y Eduardo a todas las personas que nos escuchan y nos ven yo creo que voy a hacer esto en todos los videos si tienen conocen gente conocen personas de comunidades etnias, comunidades locales o originarias en algún punto de su país, el que fuere, y nos pudieran poner en contacto con ellos. Son totalmente bienvenidos para conocer su cultura y darla a conocer. Esa es la principal misión. Y si de manera, si además podemos colaborar para que ellos generen ingresos adicionales en esta situación, bienvenido, mucho mejor. Entonces... ¿Sabes mm. quién se conectó? Cercelino Piraza. Mm. Cercelino eh, es una de esas historias muy lindas que estamos encontrando en este camino. Eh, es una comunidad unan que migraron desde Chocó, por muchos, como muchos han tenido que migrar por la violencia en Colombia, a, a Bogotá desde hace cerca de 15 años. Y viven en Ciudad Bolívar desde hace... Eh, de todo este tiempo, yo no, no los conocía, pero, pero han luchado por, a pesar de que están viviendo en Bogotá, en medio de la ciudad, eh, de mantener sus costumbres, de mantener su lengua que todavía es, es, la tienen, eh, y, de, y sobre todo de mantener eh, su, sus saberes en las artesanías, hacen unas artesanías hermosas que también vamos a empezar a vender el, el, el próximo domingo, pero con ellos también queremos montar una experiencia para que los conozcan porque digamos que lo que más quiere hacer es salir y es ese contacto humano ese, ese, ese darles la posibilidad a todos ustedes de que, que también conozcan estas historias, que también conozcan eh, es, ese, ese saber que tienen estas personas para compartir, entonces pues muy lindo. Exactamente, en eso estamos, de eso trataba lo que les contaba en el, en el día 2 eh, yo voy a seguir invitándolos, voy a conectarme con Natalia o que Natalia me invite, o se conecta a ella, vamos avanzando en esto porque a mí me nace, yo creo que en el corazón pensábamos el otro día, oye, ¿cómo hacemos esto? ¿cómo hacemos una publicidad para esto? y no, yo creo que todo lo que que contarle cómo va el tema, cómo va el proyecto cómo vamos avanzando, a quién conocimos, porque todo el tiempo conocemos a alguien nuevo y creo que podemos llenar toda la semana siguiente con cada una de las personas y la siguiente semana también, la otra con cada una de las personas que vamos conociendo y eso ya creo que es un avance entonces, abrazos a todos antes de que mande una despedida Nati, ¿quieres agregar algo? y podemos de pronto ya ir cerrando sí, eh, sí, sí, bueno, primero porque es que Guaira, ¿qué horas son en Croacia en este momento? Son las 2 de la mañana. ¿Cómo? 2 de la mañana. El sombrerito es como para tapar las ojeras, ¿no? Bueno, entonces, claro, ya ya ya imaginarán que el, si se baja mucho el sombrero se nos queda, <risa> se nos apaga. Pero eh, quiero invitarlos, invitarlos este fin de semana. Guaira, ¿dónde los vamos a invitar? Uh, uy, pues tenemos tres opciones, ¿ah? ¿eh? Buen punto, tienes razón. Eh, tenemos una ¿Ah? experiencia para ir hasta Chile con la doña Tato, que es una señora que vive en, en, el, sur, en el sur, y en esta comunidad es tradicional Me que es la bien. gente local viva de su relación con el mar, y hasta la fecha ellos eh, se proveen de alimento del mar, así de simple, entonces en la mañana, eh, acuerdo cómo está la marea, cuando la marea está bajita, ellos todavía acostumbran a ir al mar y recolectar mariscos, entonces ellos van a marisquear, le dicen, esa es la tarea ir a marisquear y es lo que la sorpresa del mar tenga para ellos en esa mañana, entonces la idea es ir con ella, ir a ver cómo es la movida, qué mariscos hay y qué hace realmente, eh, cómo es la vida en esta comunidad y ella nos va contando también cómo se hacía esto antes, cómo se hacía esto con, con la abuela, cómo iban con los niños a marisquear, cómo también la modernidad ha ido matando esto, que tiene riesgo de desaparecer por la industria, por muchas cosas, cada vez hay menos mariscos, ¿ves? Entonces, esto es algo que quiero, vale la pena eh, eh, resaltarlo, darlo a conocer, promoverlo. Y sería eh, sábado nueve de la mañana, sábado 9 de la mañana. Luego domingo. Obra Colombia, ¿no? Sí, sí, de la ahora Colombia, hora, Colombia. ¿Es tempranito, tempranito pero tienen que saber que antes debería ser, los sí íbamos a hacer madrugar más, porque efectivamente, como dice Guaira, es las mareas, ¿no? Eh, y eso es en la madrugada, pero, pero, pero tratamos de buscar un equilibrio en la hora en que pudiéramos ver eh, por lo menos parte del proceso, pero además ir a cocinarlo, ¿no? Entonces, eh, esa es la hora, a las nueve de la mañana. Pero bueno, ahí pueden vivir la experiencia, una experiencia diferente, empezar su fin de semana en Chile. ¿Y el domingo dónde los vamos a llevar? El domingo, eh, confirmame la hora, 5 de la tarde. Sí. Ayacucho, Perú, los, la familia. No, no, no, no, Ayacucho. Sí, Ayacucho es a las 3 de la tarde, Perú. No, pero entonces no, cuéntame tú cómo que ya me perdí cómo era la agenda. Sí, le tengo tantos planes pues que ya, ya me confundió. A las 5 espero en Aracataca. Pero bueno, a las tres eh, los tenemos <ríe> en Ayacucho, Perú. Nos vamos todos a Perú, a una familia divina, se van a enamorar de ellos, de sus artesanías. Yo mejor no he dicho si no fuera porque no te, podemos hacer envíos internacionales, ya les, hubiera, ya les habría desocupado esa tienda que tiene unas cosas divinas que hacen los bordados preciosos. Ah, bueno, miren, estos... Estos bordados son los que hacen. A ver, a ver, te, hago, te pongo a ti en primera. Te pongo a principal, si sí, no, a ver. Bueno, ellos eh, hacen toda esta, esta labor tan linda. A ver, a ver, por otra vez, por fin. ¿Otra vez? Wow, ok. Eso es tradicional de Ayacucho, ¿no es cierto? Sí, es muy tradicional de Ayacucho. Entonces, ellos... Eh, nos van a contar cómo lo hacen, compartir con nosotros cómo es todo ese proceso, cómo se llega a esa pieza, porque no es que cojan una tela y le empiezan a bordar, no, esto lo tejen en, en, en, te, en telares, estos eh, antiguos, pues, eh, todo hecho a mano, pero eh, todo lo que está detrás de ellos y ese saber que tienen ellos, ¿no? Eh, y en la mañana... Bueno, en la mañana hay una prueba piloto, eh, esa esa yo creo que hasta podemos hacer una un, mañana podemos hacer un jueguito así tipo de invitación a los que vale. se les escriban para que asistan de manera gratuita y ese es domingo a las 10 esa es una comunidad que hace turismo comunitario para la redundancia en el norte colombiano santander y son unas eh, fincas unas granjas de cultivos de cacao el cacao para todos los que son amantes del chocolate que les encanta su chocolate, vamos a decir su chocolate suizo, pues bueno, el cacao viene de aquí hasta que llega a Suiza entonces, que qué... o sea que es el colombiano sí, y eso está súper interesante porque ellos están trabajando, están apostando por un cacao de, de variedad, le dicen especial, porque lo que, me, lo que yo aprendí, que esa es la otra, es que uno aprende mucho con esto y es que el, el, el chocolate, trae, digamos, comercial el económico está seteado con un tipo de cacao y sale, no, que se vende, se vende, se vende, pero hay unos cacaos especiales que son los que se usan para hacer eh, los chocolates de colección, los gourmet, los de tienda, eh, quería decir de origen, entonces él nos explica eso y de hecho sabes que para llevar a la experiencia, para participar en esta los asistentes deben llevar, tener consigo dos chocolates, uno comercial barato y tienes que conseguirte un chocolate de aquí hasta ese día, eh, que en etiqueta diga mínimo 70% cacao. Y el ahí nos va a llevar a hacer como una cata también de cacao al final, en el proceso del, del cacao. ¡Ay, qué lindo! Sí, sí, sí. sí bueno, yo bien. les propongo algo. Que los que están conectados, que nos están viendo en este momento, escriban a cuál de estas experiencias les gustaría ir. Ah, a, a, a la... A, estamos votados por esta. y la verdad, ¿no? Me a la del a chocolate... A la de los artesanos en Perú, o a la de eh, Chile, a ver cómo se sacan los mariscos del mar y cómo se cocinan. Eh, o a la de aracataca, ahí, ahí verán. Eh, las horas se las confirmamos a las 9 de la mañana el sábado, el domingo a las 10 de la mañana, el domingo a las 3 de la tarde y el domingo a las 5 de la tarde, esas son como las... Las, ah, los horarios, ¿no? Entonces, cuéntenos a cuál le gustaría. A ver, ¿alguien escribió? Bueno, aquí nos escriben en inglés. Hi, how are you? ¿Sí? <ríe> Creo que ya no está entendiendo eh, lo, que, lo que estamos diciendo. <ríe> pero, pero ella es una amiga de Filipinas que me está escribiendo acá. <ríe> a ver, Oye, si ¿sabes alguien... que Me doy cuenta que yo no sé usar bien la plataforma y está viendo aquí como, comentarios. Eh, Eduardo Quijano me dice tiene eh, unos datos sobre comunidad, gente local. Y ahora te lo comparto. Es. Eh, vale. Minga, indígena Minga, hace mochilas de hilo, tipo guayú. También desplazados por el conflicto interno. Listo, listo. Aquí, aquí dice Liliana Hernández se apunta para la del cacao. <risa> listo. Muy bien, muy bien, ella es nuestra, nuestra di, diríamos nuestra, ¿qué será? Nuestra es parte de nuestra comunidad, Sariri, fiel. Sí, ella okay. ya Saludos. ha ido a varias. Y... Yo, o sea, debería, deberíamos hablar like con ella, ¿no? Que, que, te si los, que, el que el que vive una experiencia de Sariri ya no se queda con una sola, quiere vivir otras. Entonces. Tienen ese riesgo, corren ese riesgo. Que vienen a una y ya, por dicho, tienen que vivirlas todas. <ríe> Bacanísimo. Entonces, creo que ahí ya hicimos un, un cierre responsable con el fin de semana. Mañana podemos volver. Listo. ¿Vale? Vale. Listo, Nati. Muchas gracias. Muchas gracias a los que están así, en, en comentándonos. Voy a, voy a comunicarme al interno para completar la información. A los Eduardo, a Amparo, a Lili. Y a qué más saludos tengo. Bueno, ya, los mando luego en la siguiente. Un abrazo a ti. Bendiciones, chao. Chao, a ti, descansa. <ríe> Duerme, por favor. <ríe>